Gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo. Miren, a propósito del tema de seguridad ciudadana en la República Dominicana y a este proyecto que ha iniciado el Ministerio de Interior y Policía, nosotros analizamos temprano esta situación. Miren, yo creo que y es una posición muy particular, que hasta que aquí no se apliquen realmente eh, los conocimientos científicos, no vamos a llegar a, a soluciones concretas. Por ejemplo, yo veo muchos, muchos eh, policías, muchos militares que se están formando en la República Dominicana, en el área de la investigación criminal y de la criminología, pero eso es algo muy nuevo todavía. Aquí hay pocos criminólogos en la República Dominicana. Si usted sale a buscar eh, documentos relativos a la criminología de la República Dominicana, a la antropología criminal de la República Dominicana, usted prácticamente se va a encontrar con nada. Con nada. Entonces, que yo creo que desde el, el Estado especialmente desde el gobierno, se debe incentivar precisamente a, a enfocar la criminalidad, la delincuencia desde la historia, desde la parte histórica, desde la parte antropológica, de dónde, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura. Si no se entiende a la sociedad dominicana, no podemos eh, buscarle una solución, no podemos nosotros encontrar... Eh, soluciones a este conflicto. Yo digo esto, eh, porque ahorita veía que, creo que era Víctor Ureña que decía, bueno, pero el PLD no hizo nada, así, todos han hecho. Ya hablamos del, del, del, del programa Mi Barrio Seguro, de Leonel Fernández, hablamos del otro proyecto de Vivir Seguro, de Danilo Medina, y ahora hay un proyecto del, del gobierno de Luis Abinader. Los dos primeros fracasaron. Este va tendente a fracasar también, no porque yo quiera que fracase. Es que tenemos que deslindar las cosas. Tenemos que, si usted no conoce el pasado, ¿sí? si usted no estudia el pasado, si usted no, no, no, no conoce el presente, difícilmente se, usted puede pronosticar el futuro. Y decimos esto porque no hemos escuchado de parte y además no hay tiempo porque lo que, lo que tiene el gobierno es de 10 meses ahora, va a cumplir 10 meses. No es verdad que en 10 meses se han hecho las investigaciones del lugar, se ha preparado la estructura científica, óigase la palabra, científica, para lograr primero determinar cuáles son las principales causas de la delincuencia. No se ha hecho en la República Dominicana, o sea, enfocado a ese, a, a, a, ese, a ese proyecto que hay ahora. Ni tampoco hay tiempo en 10 meses para crear una estructura de política criminal. No lo hay, señores. No lo hay. Miren, para la gente que no lo sabe, en la República Dominicana la carrera de la criminología y la investigación criminal no, exist no existía hasta hace tres años, cuando la Pucamaima, una universidad ya privada. Hace tanto. Tres años, sí, tres años que inició. Óigame, la carrera de criminología en posgrado, en posgrado, existe en la República Dominicana hace apenas tres años. ¿Y dónde inició? En Pucamayma. Y, y paradójicamente la Universidad Autónoma hace muchos años que tiene un instituto de criminología. De criminología. Y no, y no se ha puesto en funcionamiento la carrera. Sí, pero fíjense ustedes que una carrera como esta tan importante inicia en una universidad privada... Y a, uno, a un, a un eh, costo muy alto. Cuando yo investigo, hace un tiempo, de, de cuánto cuesta la carrera de criminología, o sea, el posgrado, que, eh, que es una maestría, ¿tú sabes cuánto cuesta, amado? 500 mil pesos. Solamente la universidad. Oiga eso sí, que le estoy diciendo. No amigo. Saliendo... No, no, no implica nada. no Y tú, por cada materia, por cada materia, en una maestría que tú realmente quieres aprenderla y no pasarla, Tú tienes que, por materia, tú tienes que bajar 5 o 10 libros. Como mínimo. Porque eso es lo que te va a permitir tener esa bibliografía para cuando tú la necesites ir a consultarla. Oiga esto. Y cada libro, salvo los que son PDF que están digital, te cuesta un dinero. Un libro lo mínimo que te puede costar son 1,500 pesos. Agárrese usted. Pero eso solamente, cuando digo de mil pesos... Exactamente 498 mil pesos, cuesta eso, o costaba en, hace un año y pico cuando yo investigué, en la Pucamaema. La Universidad Autónoma de Santo Domingo inició hace un año, oiga esto, hace un año una maestría en investigación en ciencias forenses e investigación criminal que es muy parecida, porque ahí tiene eh, materias como antropología criminal, Sociología criminal, política criminal, eh, psiquiatría eh, forense, psicología forense, investigación criminal, eh, ciencias forenses muy amplia. Que es la que nosotros estamos cruzando ahora porque sale un poquito más económica. Pero, ¿ustedes creen que esas personas ya... Eh, o sea que en tres años ya tenemos la suficiente capacidad nosotros para enfrentar un sistema delincuencial como el de la República Dominicana. No, tenemos ya nosotros especialistas aquí que puedan decirnos nosotros mira este es el camino a seguir. No, no eh, hemos nosotros visitado otros países con miras a ver qué hicieron ellos, cómo ellos lograron modificar la conducta de su gente. ¿Cómo lograron frenar, bajar la criminalidad? Como es el caso de Islandia? como es el caso de Finlandia? ¿Mm? ¿Cómo es el caso de Singapur? ¿Cómo es el caso de Japón? ¿Qué, qué hacen ellos? ¿Qué hicieron ellos para lograr eh, reducir la delincuencia y la criminalidad? ¿Lo hemos hecho? Yo no lo he visto, ese informe. Y por tanto, creo que este plan... Es improvisado y se está haciendo solamente para llenar un requisito. Imagínense ustedes cuando el ministro, dos días después de, de, de iniciar el, el proyecto, te dice a ti que ya hay cambios. 48 horas después, pero usted se está volviendo loco hoy. Eh. Pero eso es para conseguir titular y para justificar. Entonces, inmediatamente usted ve que eso sucede. Olvídese que no hay nada que hacer. Yo le quiero hacer una propuesta al Estado, porque a mí me funcionó. Yo no sé en otro sitio. A mí me funcionó, porque yo lo puse en práctica. Si, si el Estado se dedica en cada barrio, en cada comunidad, a promover el propio desarrollo de, de los comunitarios, a darle seguimiento de manera colectiva e individual a los comunitarios, usted puede controlarlo. Prevenir y controlar, porque hay gente que usted tiene que controlarlo y hay gente que usted puede prevenir cualquier situación. Y por eso yo decía que en la comunidad en la que nosotros vivimos durante mucho, muchísimo tiempo, nosotros pusimos en práctica un plan. ¿Cuál era ese plan? Seguimiento continuo. Y a una, a un, a una cantidad de jóvenes que lo agrupamos en una organización, juvenil, entonces nosotros lo estudiábamos de manera individual a cada uno de ellos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Estudiábamos el perfil de cada uno de ellos. ¿Y qué hacíamos? Le, lo poníamos a hacer cosas en función de su perfil. Habían algunos, voy a repetirlo, que eran violentos. Incluso, y, voy a, y no voy a citar el nombre porque es algo muy delicado, hay un joven en esa zona que hoy pudo ser un delincuente hoy, ¿sabe por qué? porque él vio, y de hecho fue utilizado por su padre, es algo muy sensible fue utilizado por su padre óyeme, como anzuelo para que su madre abriera la puerta y, y, y, y, y, y él mató. matarla Jesús. una vaina terrible ¿y qué le podíamos exigir a ese joven que no recibió ayuda psicológica nunca? o llamado a esta vaina ah, que fuera un ciudadano eh, ejemplar no, coño lo, está frustrado ¿Tú sabes cómo lo moldeamos? ¿Cómo lo logramos controlar? A través de los grupos, a través del deporte. Y en el deporte, en el baloncesto específicamente, él descargaba por ahí toda su ira y todo, lo que, y todo lo que sentía. Me imagino que peleaba con los compañeros. A cada rato, pero era uno de los mejores, era uno de los mejores baloncetistas de la comunidad, la gente sabe a quién yo me refiero. Muy cercano a mí, yo siempre le daba seguimiento. ¿Por qué? Porque yo sabía esa situación y había que ponerle mayor atención que a los otros. Porque viene de, una, viene de un trauma terrible. Y el Estado nunca le dio seguimiento, ni a él ni a, ni a su hermana. Por suerte, ¿verdad? A través de eso no son eh, eh, delincuentes, ni, ni mucho menos. Pero la comunidad, a través de esos grupos, canalizó ese trauma y le sacó provecho y él se benefició de eso. Y es una persona normal, común y corriente. No es un delincuente. ¿Por qué? ¿Porque el Estado le dio seguimiento? No, porque la comunidad lo arropó. ¿Mm? Y a través de, eso, de esas organizaciones, él canalizó su trauma. Y así sucesivamente se da con cada uno de los perfiles. Habían, habían jóvenes... ...que llegaban a nuestra organización... óyeme, que venían de... de, de, de, de, de una familia... Que, lo, ...que el padre y la madre se habían matando... ...y qué encontraban ellos... Qué encontraban ellos en esas organizaciones... ...apoyo... ¿m? ...compañerismo... ...un ambiente social limpio... ...deporte... Do, ...por donde canalizaban ellos... ...sus su, su traumas y su violencia... ...y eso funcionó... ...vayan a ver para que ustedes vean... ...vayan... ...la mayoría... Profesionales ya Motivados Entonces eso es lo que hay que hacer Porque a nosotros nos funcionó Nos funcionó Por eso era que en la comunidad de la Guasuma Me van a cruzar la gente de la Guasuma Había más delincuentes y en el cercado que en el aguacate Porque había un grupo Funcionando que incluso le daba seguimiento A ellos, cada vez que había uno que se quería Desencajar Lo alabo ven acá mi hijo, que es lo que pasa Claro, tampoco es que éramos perfectos, ¿verdad? Se cometían errores Pero, pero Se lograba el objetivo entonces Hasta que usted no vea que se vaya Y, y yo estoy hablando de antropología Yo estoy hablando de sociología criminal ¿Mm? Había que estudiarlo Había que involucrarlo socialmente a ellos Y motivarlos Y así se logran las cosas Pero de manera integral No, diga que, que mira, ven, entrégame las armas Sin ningún tipo de motivación sin ningún tipo helado. de. Sí, que te voy a dar un helado. <risa> Usted está loco, ¿eh? A la gente hay que motivarlo. Incluso, oye Amado, y con esto finalizo Israel. Hay gente que se vuelven delincuentes. ¿ustedes saben por qué? Porque se sienten rechazados por la sociedad. Hay gente que cuando la sociedad, porque son quizás físicamente, no fueron muy agraciados, porque vienen de un entorno social resentidos. pobre. ¿Mm? Resentidos. Dice Carolina que pudieran ser resentidos, ¿verdad? Eh, al tú ser rechazado puede ser que eso provoque un resentimiento y tú ataques a la sociedad para llamar la atención eso pasa frecuentemente pero si tú te das cuenta que ese muchacho lo que necesita es eh, eh, principalía pues dásela entonces qué tú dices bueno vamos, te, te vamos a ver boxeador o karateca o, o beisbolista y por ahí canalizan su frustración y se convierten a veces en líderes entonces eso es lo que hay que hacer desde el principio es una propuesta para poder reducir la criminalidad desde el fondo, en fondo y no en forma. Muchísimas gracias. Bien, gracias a la Antigua por su comentario, señores. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve, no se vayan, aún hay más.